Y pues bien, lo prometido es de ¿verdad Pablo. Pues bueno. Exacto, hoy venimos más que nada a volar por primera vez un dron El nuevo integrante del Exacto carril. A ver si sabemos, ahí les vamos a dejar tomas de todo lo que hagamos con Exacto. el dron A ver si no lo estrellamos Ya el último que mejoremos manejar el dron, ya les dejaremos las tomas ahí mismo sí, en el ya. video Primero vamos a practicar y Exacto. Después, Ya que ya mejoremos, ya les vamos a enseñar todas las tomas Exacto Para que no se vaya a ver tan feo Y pues ahorita estamos aquí no, en el no, no, no. estadio Aquí es el no, estadio no, no, no. municipal de Puerto Vallarta como es un área amplia y, y así grande, tiene canchas de fútbol. Eso Entonces decidimos venir aquí para volarlo porque es para más amplio. Que, para, o sea, que para que no vaya a chocar el dron, no para no algo. estrellarlo ni nada. Pero Seguro. como saben que cumplimos todo, a ver si no lo estrellamos. <risa> Primero, sacarlo de su estuche porque ya ven que lo guardamos. <risa> lo armé ah, en la madera. Le, con le las pusiste aspas. las aspas. Ajá. Se ve diferente ya con aspas Y ahora sí parece dron Ajá, <risa> Exacto Vamos a ver qué tan lejos puede volar Pero no, Paul, no hay que arriesgarlo ahorita todavía ¿Qué? Después nos arriesgamos, ya más después <risa> Ahorita, sencillo Lo segundo, hay que sacar el celular que va a ser el monitor Es el control, como que... Exacto un... Bueno, no es control, porque el control ya lo traes, pero <risa> es el monitor Exacto, no, no se puede controlar así directo El celular wow. No lo acomodo se conecta y ya, listo, ya quedó Si te falta algo, Pau, uh, las sí, sí. palanquitas Miren dónde están las palanquitas Está más fácil, es más práctico sí mira. Mientras ya es todo Ya, ya trae la pila ah, ya trae En Si para... no tenga la pila, pues sigue poner la pila Quítale el lente Esto se quita así, se agarra de aquí, se presiona y ya se saca Y ya, ahora sí ya quedó Tres. Vamos a prenderlo, mira, ahora sí, uno y, y va todo. Hasta que suene y las alitas se mueven Ajá. Ajá. Okay. Y aquí ya el control ya se ha prendido Ya no más que conecta ahorita Ahí Listo está. Y ahora sí ya no me marca nada Y, y pues venga. vamos a la sombra para que tú veas también Ahora sí, primer vuelo Vamos a ver Una, dos, tres Dale Paul, va arriba oh, wow. oh, Primer vuelo es como automática, eh. ¡Oh! ¡Qué padre! Igual de todos modos ahí les vamos a dejar las tomas para que ellos Uah, vean. Los pájaros están arriba. ¿Quieres que grabe? Sí, graba, graba un pedacito. Aquí. Y vete para arriba realmente. Listo, ahora sí. Y, te, y tú manéjalo ahí y chécalo. Primer vuelo, eh. Ahí, ahí disculpen si no se alcanza a apreciar, pero ahí Pablo les va a hacer unas tomas. Voy más para arriba. Sí, ve más para arriba. Ajá, wow. Ahí oh. baja, Oh. Ya se perdió Mario. Ahí está, ya lo vi <risa> No, no se ve Allá está arriba, no lo veo Ese es muy pequeño ahí está la bahía oh, oh, Hay pájaros, Paul cerca de él Entonces más para arriba Más para arriba <risa> oh. <risa> Paul Está muy arriba mamá. No, manches, sí, Paul ¿Ya Pero puede hacer... Hacer... ¿Ya la playa? Sí, puede hacer unas tomas. ¡Wow! ¡Qué padre se ve! Wow. No manches, Paul. Regrésalo ya, no se vaya a perder. Miren, miren. No, pues ahí va a quedar Allá la toma. Les voy a marcar una bolita. Allá es el malecón donde se ven todas las palmeras, ya empieza el malecón. ¡Wow! ¡Qué madre, ya padre, padre! No, sí, pero no, regrésalo. No lo mandes tan lejos porque ah. no sabemos si se nos pierda. ¿Cómo la tecnología va avanzando, ¿ah, Paul? Mira, en esa toma, ¡ah! Está chida. Sí, ahí sabes, vamos a dejar todas ahí esas es donde tomas. Ahí estamos. Aquí estamos en esa cancha, exactamente. En ese arbolito. Me voy a poner ahí para que vean ustedes. Ah, ponte ahí. La verdad, yo no veo el dron, Paul No lo veo Nomás no me lo vayas a poner en la cabeza, eh <ríe> oh. Ah, ya lo vi, ahí está Aquí estoy Ah, No, Paul. Ah, Me lo quiero poner en la cabeza, Paul No, Paul no hagas eso. La verdad sí me da miedo que me vaya que me vaya que me vaya a perforar. Aquí vamos a hacer un zoom. Uh -huh. Ahí, estamos. Ahí estamos, miren. ¡Hola! ¡Hola! La verdad sí está muy muy padre, Paul. ¿Ya? Agua. Me va a seguir ahorita el dron. Me, me va a seguir. Listo yo pienso que con eso paul, ¿ya? ya estoy bien cansado, tenía mucho que no corría fíjense, vinimos al estadio para, para volar el dron pero yo parece que, que estoy haciendo ejercicio, miren aquí está arriba de mí me viene siguiendo Como ven, ya estamos en otra ubicación, ya estamos más cerca de nuestra casa. Sí, nos venimos aquí al centro a hacerles unas tomas Ajá, exacto. para que ustedes vean lo bonito que es Puerto Vallarta. Y aquí vamos a volar el dron, eh. Exacto. Y pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer es lo que ya vieron anteriormente, sacar sí, el dron y acomodarlo. acomodarlo. Y ahorita les enseñamos las tomas. Bien, ya aquí ya lo vamos a aterrizar. Y pues aquí con esto yo pienso que vamos a concluir este video. Está sudando Paul porque lo estuvo manejando manualmente y la verdad es complicado manejarlo manual, sí, ¿eh? Sí, la verdad, sí. sí, esperemos les hayan gustado estas tomas, que fueron las primeras. Las primeras de este droncito bonito y la bello. La primera vez que vuelvo un dron. Y a ver si les gustan las tomas sí. Esperemos les haya gustado Y dejen su like por estas bonitas tomas Y se suscriban a nuestro canal Y también recuerden activar la campanita Que es muy importante ¿eh? También recuerden este, seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Que van por aquí Y también recuerden seguirnos en Facebook Que ya tenemos Facebook Y vayan darle like y seguir lo más bien ahí califíquenlo califíquenlo. A ver que, a ver que califíquenlo. también manejó el dron En la primera vez, exacto Y pues bueno Paul, este dron Va rumbo a la playa próximamente ¿eh? y pues sí. bueno hasta aquí dejamos este vídeo y pues nos eh. vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima